Cómo utilizar usuarios de empresa en cuaderno de campo. Escriba el nombre de usuario empresa y su contraseña. Desde la sección empresa puede cambiar la contraseña de acceso. Desde productores puede consultar sus productores asociados, datos principales y fecha de caducidad del servicio cuaderno de campo.